Un asistente virtual no tiene orejas pero puede oírte Y no tiene cara pero puede verte Y un asistente virtual puede venir en varias cajas y en varios tipos de aparatos Hoy vamos a ver el Echo Show 5 Vamos a abrirle su cajita y vamos a ver lo que tiene Echo Show 5 de segunda generación Que eh, es diferente de la primera en... Eh, no sé exactamente el qué. Vamos a abrirlo directamente, tiramos de la tirita y vamos a ver qué es lo que contiene la caja. Ah, es esto. Yo pensaba que iba a haber más presentaciones. Es esto. Este es el aparato. Se supone que esto lo tendríamos que ver así, porque así es como sale. Y así es como se pone. Esto es el eco 5 y esto es lo que nos ofrece, aparte de... El hola y tal, información importante, no sé qué, no sé cuántas y su correspondiente adaptador. Mientras le quitamos los plastiquitos vemos las cosas que tienen por aquí el Echo Show 5. Por un lado una de las más claras es en esta esquina la cámara que tiene, que tiene una pequeña portezuela, vamos a llamarlo portezuela, ¿por qué no? Para taparla, eh, también va a tener eh, esa misma función con el micrófono, es posible que este plastiquito esté un poquito pegado, es posible, pero es posible que yo tampoco lo quiera destruir, también es posible, ahí está lo quitamos todo esto y aquí arriba ya habéis visto los botones que tiene la portezuela que decíamos antes para tapar y destapar la cámara y mutear el micrófono que es, un, que es blanca además para que se vea bien eh, también tiene botón de subir y bajar volumen y el mute del micrófono. Por aquí atrás tenemos el alimentador, que en este caso va a ser eh, el alimentador redondito y el micro USB que no se usa porque sería para eh, bueno para actualizar. Eh, por abajo, el antideslizante y esto es el Echo Show 5. Vamos a conectarlo y vamos a ver qué nos ofrece. Vamos a hacer ahora la configuración del dispositivo que con la pantalla táctil que tiene parece que la podemos hacer buscando redes. En nuestro caso vamos a conectarnos a RecusConnect y nos ofrece un tecladito para ponerle la contraseña. ¡Oh, qué bien! No tengo que vincularle mi móvil para poner esto. No os voy a enseñar la contraseña. Voy a ver si me deja iniciar sesión. Voy a ver si me deja iniciar sesión porque hay una movida con mi cuenta de Amazon. Uno de los puntos positivos que ya le estamos viendo es que efectivamente el registro no hemos tenido que hacerlo con eh, la aplicación de Amazon, a pesar de que nos va a aparecer también en la aplicación. Lo hemos hecho directamente en el propio aparato. Le voy a pulsar aquí a continuar y a partir de aquí ya nos tendría que cargar la interfaz donde vamos a poder ver... Todas eh, las funcionalidades que tiene horario de Europa central. Sí. Estás viendo que uno de los grandes protagonistas de la configuración es eh, efectivamente la pantalla de 5,5 eh, pulgadas que es táctil y que nos permite manejarlo. Sí, gracias Alexa. Eh, nos permite manejarlo sin eh, tener que utilizar el móvil y directamente pues, con, con las manos. Incluso vamos a poder hacer cosas sin eh, necesitar activar Alejandra o Alexa. ¿Puedo decir Alexa? Dirección me dice que sí puedo decir Alexa. pues, pues eh, Nos permite ejecutar cosas directamente en la pantalla. Visit, vincula tu cuenta de Google Calendar en una configuración de la app Alexa pues eso estaría bien porque igual mi querido hombre misterioso va a necesitarlo una vez hemos terminado la configuración del dispositivo, ya veis que nos aparecen eh, cosas en la pantalla como, bueno, algunas imágenes... Esto es lo que nos va a permitir esta versión de, de Alexa en concreto, esta iteración, digamos, de, eh, de este asistente que no solo está en este tipo de ecos, sino en eh, dispositivos más grandes. Por ejemplo, si yo le pregunto, Alexa, ¿estás conectada a Internet? Actualmente estoy conectada a internet y ves que aparte nos da una imagen que bueno en este caso no tiene eh, más relevancia. También podemos preguntarle sobre el tiempo. Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Ahora en Bilbao hay una temperatura de 25 grados Celsius con cielos despejados y sol. Esta noche se prevén cielos principalmente despejados con mínimas de 17 grados. Por cierto, hay un aviso amarillo por temperatura extremadamente elevada el domingo, 28 de agosto de las 13 a las 19. Veis que además de darnos el tiempo nos ha mostrado algunas franjas horarias y nos está nos sigue mostrando más información de mañana y de los próximos días. También podemos pedirle, por ejemplo, eh, que nos añada algo a la lista de la compra. Alexa, añade patatas a la lista de la compra. Acabo de anotar patatas en la lista de la compra. Y nos va a mostrar también los elementos más recientes de la lista de la compra por los que podemos navegar. En resumen, lo que nos va a dar Alexa con este tipo de dispositivos es una interfaz gráfica y visual de todo lo que hace, que es parte de lo que hace la aplicación y otras cosas más. Pues este ha sido el vídeo de los experimentos, los unboxings de Euska Digital, donde os hemos enseñado el Echo Show 5. Eh, ¿Puede ser que sea la reciente incorporación a mi cocina? Puede ser. No os lo confirmaré hasta que no hagamos otro tour de mi casa. Mientras, eh, ya sabéis que podéis suscribiros tanto aquí en YouTube como en Twitch, eh, en ambos somos EuskaDigital. Y el seguir todos nuestros programas en www.euskadigital.eus. ¡Hasta la próxima!